¡Hola todos, Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Evil Within y en el episodio anterior nos quedamos por la mansión de los victorianos. Si no lo visteis, en el capítulo anterior cogimos estos papelitos, ¿vale? Que se llama... Eh, Desapareció Rubén. Eh, Rubén, desaparecido. Rubén victoriano, hijo de la adinerada familia de victorianos. No ha sido visto desde el incendio de la finca familiar. Ok, este tío, el que habéis pillado, el que hemos pillado ahora mismo, es ese que estáis viendo ahí arriba, ¿vale? Que tiene la cara digna. Entonces, aquí tenemos otro papel, ¿vale? Hallados varios cuerpos, hallados varios cuerpos, hallados varios cadáveres cerca de una finca rural. La identificación podría llevar semanas. Cuatro cuerpos mutilados han sido hallados cerca de la finca de Visteriano. Los cadáveres muestran signos de haber sufrido intervenciones quirúrgicas. Ok. Vale, ahí ya no tenemos nada más ¿Vale? Por lo tanto, nos queda eh, Entrar de nuevo en la mansión de los victorianos ¿Vale? Vale, estamos de nuevo por aquí Y en el episodio anterior, chicos Si no os acordáis eh, Estuvimos haciendo eh, El boss este de la cabeza ¿Vale? El que parece que tiene una bolsa Del mercadona que nos estaba pegando ¿Vale? Que os recomiendo que lo veáis os dejaré seguramente el link para que le, eh, vayáis al vídeo Y nada, os lo estoy trayendo que no es directo el, el vídeo, ¿vale? O sea, estoy trayendo un vídeo Mayormente porque hoy no voy a poder traeros un directito Ya sé que este juego lo traigo normalmente en directo Pero, vale, aquí me puedo esconder Vale, aquí me puedo esconder, perfecto Eso no pinta muy bien, ¿eh? De que yo me pueda esconder aquí ya os digo. Vale, tengo aquí un, un manual. Vamos a cogerla. Nota del comedor de la mansión. Por fin he identificado el camino. A, eh, la puerta a un mundo nuevo. Estaba tan claro cerca. O sea, frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo, cómo, no, he visto, cómo no lo he visto antes? Eh, proceso para desbaratar la mente humana. Para. Anur, anural... Que no sé describe eh, <risa> Vale, chicos, lo dejo ahí que me estoy liando y listo, ¿vale? Que tampoco me voy a parar ahí mucho, como ya estáis viendo Y vale, por aquí no hay muchas más cosas eh, Tenemos que tener mucho cuidado porque nos aparece el tío este ¿Vale? El colega de... Que se, aparece... O sea, ¿cómo os digo, tío? El colega este que se teletransporta, ¿vale? Y como nos toque, eh, nos hace insta-kill, ¿ok? Porque hay que tener mucho cuidado Por el hecho ese Y no me está gustando como... O sea, creo que va a venir ya mismo Por lo tanto, vamos a ver si lo invoco Por alguna forma, de alguna forma Y hacemos que... Que nos persiga, pero hacia un lugar seguro, ¿vale? Ok Vale, la mansión, aquí tenemos una virgen Esto no sé si lo puedo romper, la virgen esa Aquí tenemos dos y de momento tenemos un frasquito, ¿vale? Vale, no me gusta nada Uf. ¿esto qué? Vamos a pillar esto, vale eh, Rueda abajo eh, vieja rueda De una fu caja fuerte con los números Del 0 al 9 Vale, vamos a ir corriendo, vale, voy a mantener esto Y ahí tengo un cuadro, ¿eh? Vale, perfecto Nos vamos, ¿eh? Vamos corriendo a la parte de abajo a guardar partida, ya os digo Más que nada porque no quiero morir aquí 20.000 veces Vale, y esto es nuestra zona segura, aquí nadie puede entrar A ah, no, tú sé que se si nos jueguen un ya os digo Veo que se preocupa mucho No tiene buen aspecto Vale, vale, vale Vale, Vale, vamos a guardar partida, lo siento si voy a estar guardando 20.000 veces partida, pero esto es lo que hay ¿eh? Ya sabéis que mientras que cojamos una pieza tenemos que venir aquí corriendo a guardar partida que si no morimos. Creo que no tengo ninguna pieza más de... o sea, ninguna llave de las virgenes, ¿vale? Pero arriba en la habitación esta me dijo Tamara, que es una suscriptora del canal, que de verdad que eh, es una máquina. Eh, si estás viendo este, este vídeo te lo agradezco un montón. Vamos a ir a por las virgencitas que me dijiste, ¿vale? Y nada, con mucho cuidado porque se nos puede aparecer el colega este que se teletransporta. Pues entonces vamos a. A ir corriendo, ya os digo. Vale. Balas de estas. Y vamos a subir, ¿vale? Lo voy a intentar hacer muy rápido todo, ¿vale, ¿eh, gente? Vale, aquí ya. A tu casa. A tu casa, amigo. A tu casa. Vale, segunda llave. Vale, rueda izquierda. Eh, vieja rueda de una caja fuerte, del número del 0 al 24. Ok, vale. Y aquí tenemos el segundo la segunda parte del cuadro. Ok, no... Uf, uf, uf. Vamos, nos vamos. Vamos. Que no quiero yo que me aparezca el amigo. Que es del chumbo, digamos. Eh, en cuanto veáis. Un... Vale, aquí que tengo una botella. Eso no quiero yo nada. Vale. Y aquí creo que me he dejado un frasco. Okay. Vamos a ir a, a, a, de habitación en habitación. Eh, ya os digo. No, no, no, no. Me, me mata. pueden morir ya o okay. qué? sin munición ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale vale nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos quiero ver corriendo ¿eh? corre corre amigo corre corre corre corre corre corre corre corre mamón! corre verdad, Dios, yo... uy, de verdad, ¿eh? Qué mal lo paso con este juego, de verdad, gente Se le ha olvidado algo No, no se me ha olvidado nada, hija mía Vengo a guardar la partida porque no quiero que me maten Y tengo dos viales ya de, de estas de la llave De la caja fuerte Vale, por lo tanto vamos a guardar corriendo Ahí está, perfecto Voy a mirar por si, por casualidad Si tengo eh, algo aquí de las llaves, vale porque he pillado algunas llaves y no sé si me queda alguna munición. Vale, tengo espacio todavía. Y voy a ponerme esto a ver si lo puedo recargar, gente. No puedo recargar. Vale, tengo una llave. Tengo una llave que la vamos a abrir. Que no me he acordado yo de que tenía... Mira, más, llave, más munición de rifle. Ok, perfecto. De momento no la puedo pillar, como ya estáis viendo. Y ya no tengo más llaves, vale. A ver, voy a ver si tengo también puntos de habilidad, Ok. Venga, déjame abrir Que, que, que algunas veces abren más rápido, más lento Hijo mío Tengo 800 puntos nada más eh, Vale Así que nada Vamos a guardar otra vez de nuevo la partida eh, Ahí estaría Vale Y eh, voy a ir con la escopeta Porque no tengo No tengo nada más O sea, con el rifle es que no lo quiero gastar Vale Tengo ahí mucha bala de munición O sea con el rifle aquí Es que no me vale de nada, ¿sabes? Vale Ok, gente eh, De nuevo para arriba, ¿vale? Espérate, vamos a colocar primero las dos llaves Que tengo Si ¿Sí puedo colocarlas aquí, no, no, no puedo colocarlas aquí Vale Y aquí puedo entrar? puedo entrar Ah, sí puedo, sí puedo entrar, vale Vale, puedo entrar Vale, tengo aquí esto para romperlo también Estoy echando un vistazo, eh, gente No... Vale, me, me voy a curar antes de, antes de nada, ¿vale? Voy a coger esto Y me voy a curar, ¿vale? Eh, tengo ya bastantes curaciones Por lo tanto, vamos a curarnos Y vamos a coger esto Ahí estaría eh, Por favor, que no me salga el tío Que se me aparece y me hace esta kill Quiero hacerme esto de nuevo Ahora Y no sé lo que me voy a encontrar ¿eh? Ya os digo Vale, de momento tú fuera Vale, vamos a pillar todo esto Ok, vamos a... Eso no lo puedo coger Qué bien Vale, y aquí no sé si tengo alguna muñeca, ¿eh? Estoy mirando, estoy echando un vistazo, vente Ya sabéis que eso es muy importante Vale, el juguito este también me lo llevo Vale, no tiene pinta de que aquí haya ninguna muñeca, ¿ok? Pero ahí he visto... Ah, para esconderme, para esconderme, vale, vale, vale, vale. O sea, que aquí me puedo esconder también si me viene Perfecto Vamos a ir habitación por habitación, ¿eh? Vale, vamos a ir a la habitación por... A... ¡Oh, oh, oh! Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal que no hay curado, gente Menos mal, ya os digo ¿eh? Vale, por aquí no tiene mucha más pinta de que haya nada La trampa esa me la ha entera, no la he visto, ya os digo Y aquí me puedo esconder, ¿verdad? Vale, aquí es por si me viene otra vez el tío Perfecto, para esconderme. No me gustan los juegos que hay que esconderse, ya os digo. Por el hecho de que soy muy mala, para esconderme. Pero bueno. Vale, aquí tengo otra cosa. Vamos a pillar esto. Eh, Notas de la sala de música de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba los espectadores animamos eh... Animamos, se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desa desamparadas lo pierden todo, ¿ok? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, hemos puesto las do los dos diales, ¿ok? Así que vamos a ir a guardar corriendo. Tengo aquí esto que es una dinamita, vale, perfecto. Vale, esto nada, así que vamos a irnos otra vez para la parte de arriba, corriendo. Uy, uy, uy, uy, uy. Vale, vale, vale, vale. Quémate, ¡Eh, anda. Quémate, guapo. Quémate, un rato. Quédate, un rato. Vale, bueno, nos vamos corriendo para acá. Y guardamos partidas, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer, chicos Ya, ya os digo Vamos a ir cogiendo cosas, Vamos a ir guardando partidas Porque si no después What? Toman Que nos dejan por ahí Vale eh, Vamos a guardar otra vez de nuevo partidas sí. Yo sé que esto se puede hacer un poco pesado Pero si no lo hacéis así Os digo ya que voy a morir Y vais a tener que hacerlo todo desde el principio Y mejor prevenir que curar. Okay, Está olvidando algo? Sí, eh, guarda partida, hija mía Venga, vamos a recargar otra vez esto Porque balas de pistola no tengo ni una ¿Vale? Con lo cual vamos a ir por la escopeta Vale, a ver eh, De momento estamos teniendo un poco de suerte no voy a hablar muy harto más que nada porque después me la lío, ¿vale? Y me viene persiguiendo el colega, ¿vale? Ok. Ahí donde hemos estado. Eh, vamos a ir a esta habitación primero. Y a ver qué nos.. Vale, aquí está cerrado esto. Ok, vale. La sombra esa que mal rollo me ha dado, te lo juro. Qué mal rollo me ha dado la sombrita. Vale, esto es. que hay, una ca... un tío que se está muriendo con la cabeza, vale, la están cortando la cabeza ¿y esto lo puedo romper o algo? no, ¿verdad? no puedo hacer nada, perfecto y aquí tengo algo más, vale, la caja eh... una caja fuerte, que es la caja fuerte que yo creo que del episodio, ¿eh? De, del episodio anterior ya digo, vale, y aquí que tengo vale, esto el elijo Vale, el hijo ese, el de la familia Ok Aquí tampoco tengo nada Por lo tanto, aquí en esta En esto Tampoco puedo hacer nada, vale Pues esta habitación es más que nada Para la, el puzzle ese, ¿eh? me parece Tenemos el otro eh, Tenemos el otro abajo Me parece O oh, no, en la, en la otra habitación en La de aquí Vale, vale, vale vale Tranquilízate, eh, amigo Tranquilízate Tú verás, el mamón Tiene morilla Vale, me voy a curar, eh, gente? Me voy a curar que estoy en la misma porquería ahora mismo Que me va... ¿Me va? Vale, vale, vale, vale, vale, vale No sé qué es lo que tengo aquí Pero lo voy a pillar corriendo eh, Venga, vale Esto Recarga, recarga Vale, ahí está, perfecto Vale, vale, vamos muy bien, eh Vamos estupendamente, ahora mismo. Ok, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! uy. No vea, a las trampas, me la estoy comiendo tonterías. Ya os digo? Y tanto como la estoy comiendo. Vale, eh, ¿tengo esto para esconderme aquí? Dime que sí, por favor. Vale, tengo aquí para esconderme, perfecto que en cualquier momento lo utilizaré así que me va a hacer falta porque nos estamos metiendo muy para dentro de la mansión y ya no me va a dar tiempo a, a coger e irme corriendo ¿eh? a ver la nota, eh, nota de la habitación de Rubik eh, Rubik, acordaros que era el que estaba en las bañeras estas de ácido eh, ha vuelto a ver, eh, o sea, ha vuelto a ver de pie al final del pasillo, eh, tan guapa como siempre. O sea, están hablando de la hija, me parece. ¿eh? Os lo dejo aquí para por si lo queréis leer y continuamos, gente. Vale, vale, vale, vale. Tengo aquí un botiquín de los tochos, así que estupendo. ¡Ven, amigo! ¡Ven! Ahí, a tu casa Esto es como... Le arrancamos la cabeza, no hace falta de... O sea, de quemarlos con la cerilla Pero ya sabéis que si... Los o sea, si no le reventamos la cabeza Hace falta de matarlos con la cerilla, ¿vale? Mira, esto me lo iba a dejar Así que está esto de lujo Y yo creo que ya no tengo nada más, ¿eh? Esto es por si nos queremos esconder, ¿eh? Cuando venga el, el colega. Vale, vamos a ir con la escopeta, ¿eh? Tengo dos balas. Vale, esta mansión me da muy mal rollo, gente. ¿eh? A ver qué tengo por aquí. Tengo una bañera, estoy llena de mierda. Y tengo también... <risa> Uf, está sonando alguien Vale, un mapa, un mapa Perfecto, gente Un fragmentito de mapa El 16 Vale, eh, estoy, me estoy poniendo un poco tensa Tengo dos balas únicamente Y estoy viendo que me va a venir el tío en cualquier momento ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! Eh, me mata, adiós ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! No me digas que tengo que romper eso, tío Joder, macho Vale, vale, vale, vale No te me quedes pillado, por favor, jueguecito Ok, eh... Pues no sé dónde he salido ahora Pero tengo que volverme a pasar la misión esta De... de la habitación, me parece De la pared de la habitación y las piezas ya las he puesto, ¿eh? Me parece. Vale, vamos a ir hacia esta dirección, que aquí tengo también una cosa que no he es... cogido. Ok, porque me ha venido antes el, el colega. Vale, vale, vale, estoy tranquilita. Tranquilito. Vale, vale, vamos corriendo, vamos corriendo. Vale, ahí, ahí, perfecto, perfecto, perfecto Rapidito y sin, sin... bulla, ¿eh? Vamos corriendo Vamos cogiendo todo lo que haya por aquí Ya os digo ¿Qué tenemos aquí? Vale, eh... Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Ok, espérate que me va a venir un tío, ¿no? Vale, ahí no es. Déjame salir que tengo uno de las pardas. Creo que en esta. Tampoco. O sea que me muero yo cada vez que hago esto, ¿no? Vale, vale, vale, vale. ¿Cómo salgo yo de aquí? Es re... Reproducir cinta. Sí. Sujeto número 58, prueba 92a. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. ¡No, no, no, no! La zona del colchis. Ahí está, perfecto. No sé ni cómo le he hecho hecho, la verdad, pero bueno. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es. Tus Tu propio laboratorio. Vale, vamos a ir cogiendo todo esto y nos vamos ir. a ir corriendo. Ya digo. Permiso, permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos No le gustaría Pensaría que son hacer. Ese es el doctor y este es ¿No? el niño que ha desaparecido ¿eh? Pero nos vamos, nos vamos, eh Nos vamos que, que estoy viendo que me va a venir un tío Y, y no quiero, eh, gente Ya os digo A tu casa. A tu casa, a tu casa. A tu casa. Uf, uf, uf, uf. ¿La habéis escuchado, no? La habéis escuchado. Se ¿no? Ha olvidando algo. Vale, el que iba a venir ahora era el colega, el niño, que está ahí hablando de modo fantasma. Como Buffy caza fantasma No sé si habéis visto esa serie ¿eh? Es más vieja ya que me salen Vale eh, Iba a venir Nos iba a cortar la cabeza <coughs> Muy alegremente él Así por lo tanto Que vamos a mejorarnos No eh, las habilidades ¿eh? me parece sí A ver si me deja la maquinita Ahí está la maquinita Y, y vamos a intentar eh, Pasarnos en la parte esta Donde nos ha matado la máquina Vale Vale La Spring Spring 900 Uf. Vale, yo creo que voy a guardar No voy a gastarme en nada ahora mismo Vale Y... Cadencia de tiro Nada, no voy a gastar nada Voy a guardar dos puntos, ¿vale, gente? Y... Vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Ya hemos guardado la partida Por si hay acaso Ya os digo Y... nada Los episodios si así grabados van a ser más cortitos ¿Vale? Por lo tanto eh, La casa yo creo que no la vamos a pasar en dos veces faltan un montón de cosas por coger, no os preocupéis, todo hay que mirarlo bien, pero vamos a hacer no primero esto, vale, aquí tenía una amiga, pues ya no está la colega, vale, no está, y aquí que hay, aquí nada, ¿verdad? Nada, vale, eso ya lo he cogido todo, por lo tanto, me faltan aquí la munición esta que no la puedo pillar. Vale, el botiquín también. Ya nada. Dime que tengo aquí esto, que lo he cogido también y lo he guardado. Dime, le, dímelo, dímelo. Estoy mirando a ver si tengo que hacer algo de nuevo, ¿vale? No os preocupéis. Vale, aquí tengo unos pocos talpones que me van a venir eh, fenomenal, gente. Vale, ahí tengo algo más. No, no. <coughs> Vale, esta es la caja fuerte No me sé la combinación, por lo tanto Vamos a salir de aquí eh, Si ¿sí me deja no, no me deja, ¿no? No me dejas A ver, por favor, déjame salir ¡Tabula! ¡Tabula! Chiquillo, valiente puta mierda Controles que tiene el juego, ya os digo, ¿eh? Madre mía, eh, por favor Desesperación Desesperación Déjame salir Vale, con la B Ok, con la B salimos de aquí Perfecto A ver, ¿qué tenía yo aquí? ¿Puedo tocar el piano? No, no. Una, Ah, una botellita, vale La botellita de vino ahora mismo no lo quiero Por lo tanto, no me sirve de nada y vamos a ir, yo creo que a la biblioteca que contenía eh, en la otra parte. Vale, vale, vale, vale. A ver, cuando... Uy, el, el ojito me parece que significa que va a venir alguien. Están viendo. Están viendo, ¿qué pasa? qué pasa con el ojito pero me da muy mal rollo eh ya os digo vale nuestra habitación era esta ah no esta es la que está ahora mismo vale ok pues entonces es arriba la que ah mira vale vale esto era lo que me estaba indicando vale ok ya tenemos el funcionamiento de uno tenemos que encontrar tres cabezas de fama perfecto esa parte ya la hemos hecho y ahora nos vamos a ir aquí arriba. ¿eh? Por lo tanto, esta parte también la tenemos ya terminada. ¿Vale? Que ahí es donde está el puzzle, ese que estáis viendo. Y nos faltaría eh, esa puerta trancada. ¿Vale? Nos faltaría esta de aquí. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ir reventando cabezas, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale Cuando está el ojo este no me gusta un pelo, no me gusta un pelo Qué loco Vale, dentro, dentro, dentro A la casa <ríe> Lo siento, gente ¿eh? Vale, aquí dentro Vale ¿Tú eres el que iba a venir a poder? Ah, no me deja echarte de cerilla Vaya por ahí Pues me lo he cargado ya no, no, me lo he Venga, hijo mío. Así si es que, es que de verdad, ¿eh? Venéis para pa tontería, ¿no? Ok, tengo dos balas. Perfecto. Vale, tengo otro demonio de estos... El demonio de estas A tu casa. ¿Y qué tengo? Uf, uf. vale, vale, vale. Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, relaja. Tengo otra. No, mierda. Leches en bragas. Ok. ¡No, no, no, no! La madre que te parió. La madre que te parió. ¿Quién sería? Eh, tengo aquí otro pilote, lo voy a pillar y no tengo más bala, ¿verdad? A ver, pues voy a tener que ir con la munición de esta, ¿eh? de franco A tu casa. Vale, tengo una, una, un hacha, vale, y tengo otro. ¿eh? Me están mirando. ¿Quién es quién? Vale, gente, el juego no me está dando miedo, la verdad, no me o sea no sé que me haya llevado algún bote así que no me esperaba, no me está dando nada de miedo. Ya sabéis que me gusta traeros juegos de terror, pero este, por lo que se ve, por no da mucho el cabe, ¿vale? El Edith Wizen es un juego bueno, ya lo sabéis que es un juego bueno, pero claro, eh, tiene ya sus años. Esta es la nota que hemos cogido antes. ¿Vale? Esa es la notita que hemos cogido antes Y nada, me voy a llevar las balas de la pistola ¿Vale? Y esto que he pillado aquí Ya sabéis que me puedo esconder por ahí Cosa que no vamos a hacer de momento ¿Vale? Y de aquí no tengo nada Y vamos a recargar siempre ir con la munición recargada, ya os digo Vaya que venga cualquiera Y al final terminéis muertos En la cabeza. Si podéis, en la cabeza. Y si no, en la rodilla. ¿eh? Vale, esto me falta por cogerlo. ¡No, ¡No, no, no, no, no! Mierda. Vale, vamos a guardar. Eh, o sea, voy a meterme un chute. Vale, y vamos a ir a guardar otra vez de nuevo, eh Lo siento, y sí voy a ir a guardar otra vez de nuevo ¿eh? Pero ya cogí todo lo que tenía que coger aquí Por lo tanto, en cuanto coja yo una cosa Me piro otra vez para abajo, ¿eh? os lo digo Corre, corre, corre, corre corre, corre. Se le ha olvidado, eh simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva los sujetos gritaban desesperadamente pero morían enseguida los ajustes individuales ofrecen mejores resultados Solo queda saber en qué áreas debo centrarme miedo esperanza consentimiento confianza envidia tres de ellas son claves cuáles abrirán el camino número 12, prueba 71B, colocación de electrodos a dos. Estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Beto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos a dos. Simulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo.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 olvidado, ¿vale?